UADC informa. Calidad académica. La doctora Ana Ilina y el doctor Héctor Arturo Ruiz Leza, catedráticos de la Facultad de Ciencias Químicas, fueron admitidos este año como miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, por su reconocido mérito como investigadores en el área de nanobiociencia y biorefinerías. Ana Ilina es una científica y nanobiotecnóloga mexicana de origen ruso. Es doctora en el área de cinética y catálisis, y desde 1993 es catedrática e investigadora de la Facultad de de Ciencias Químicas. El doctor Héctor Arturo Ruiz Leza es catedrático investigador y líder del grupo Biorefinería del Departamento de Investigación en Alimentos desde el 2013 en la Facultad de Ciencias Químicas. La tutoría en el bienestar psicológico del estudiante fue la conferencia impartida por la doctora Blanca de la Luz Fernández Heredia, con el fin de fortalecer las acciones de tutoría al interior de la UADC. Los objetivos del sistema tutorial se basan en el desarrollo de habilidades de estudio, en lograr la motivación del estudiante, brindar elementos de apoyo para su crecimiento personal, así como proporcionar orientación para la toma de decisiones en la vida emocional y profesional. Por ello, los docentes que desempeñen la función de tutores deben recibir la formación que les brinde las herramientas para la atención de los estudiantes. Al respaldar y fomentar la participación activa de los estudiantes de la UADC, el rector Salvador Hernández Vélez tomó protesta a los nuevos integrantes de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas. El rector felicitó a los integrantes salientes de la Sociedad de Alumnos por su constancia y dedicación para mejorar la facultad y la universidad. Recalcó que la Facultad de Ciencias Químicas es un orgullo para la máxima casa de estudios y exhortó a la nueva directiva a que continúen trabajando con entrega por el bien de la comunidad universitaria. Desarrollo de habilidades reflexivas y pensamiento crítico a través del análisis de textos es el diplomado ofertado por la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo, que se desarrollará de enero a diciembre de 2020, contando con 11 módulos en modalidad presencial. El objetivo es analizar reflexivamente y a través del pensamiento crítico los postulados sociales, filosóficos y políticos de los autores que se revisarán a través de la guía de un facilitador para la aplicación y el desarrollo de dichas habilidades en un grupo heterogéneo de debate y análisis. Para más información, comunicarse al teléfono 844-412-3528. Vinculación en el marco de la celebración del Día Internacional del Hombre y como parte de las acciones para concientizar sobre el cuidado de la salud, el Hospital Universitario de Saltillo llevó a cabo una jornada de información sobre el cáncer de próstata. Gracias a las campañas de detección que se realizan a través de la medicina preventiva, se ha logrado generar una mayor apertura para escuchar las recomendaciones, así como los síntomas, con el fin de fomentar una vida más sana entre la comunidad. Al finalizar la charla se realizó a los asistentes la aplicación de pruebas rápidas de antígeno prostático. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.